Están procesando en celdas una persona Sí. Eh, pero sí, sí, sí, sí, sí, no aparece creado en la base de datos ni nada Vea esta, vea esta, me pongo esta <risa> <risa> <risa> qué igualito, valiente. Deténgase, deténgase Alto, señor, alto, alto, alto Eso súbase, se nos está haciendo pobre gaming. Míralo, que Vamos a los Ay, te vas. Le tomo la foto de nadie y me voy Cierto, es como... somos como de prensa, huevón. ¿no? <risa> la siguiente? ¿Para qué? No, y esa gente debe quedar como que Ay, ¿estos manes quiénes son? <risa> sí, marica, bueno Ya esto nos hace un atentado Bueno, ya sabemos No, o sea, lo bueno de estas frases Es que ya podemos hacer amigos de esta gente Siendo pues normal Y podemos pasar a hacer la infiltración Uy, marica, ¿qué fue eso? ¿Qué fue eso? Te cayó un semáforo, ¿yo? <ríe> <ríe> ah, farcicata me comentó que estáis que por allá van a robar algo ¿Cómo? Con Natalia y yo, ¿cómo? No, Ay... No. Pero yo, ¿solo ya Nat... dos? No, no, gente mala Ah, ok que Cata va a ser la, la que se va a infiltrar ah, ya la están haciendo la eh, no Digo que me queda llamar Eh, sí. No sí. Te a poner la bendita Ah, si, sí, sí. Ah, pero... No, no, hay mucha gente Si sí. No, papi, aguántese No sabes sí. Oye, jece, jece. No, pero roba algo. No, ¿tiene kits? No. Nah. No, te puedo sacar de nada. Uno puede sacar, ¿no? O sea, yo entendí que uno puede sacar. Sí, caso. sí. Siempre y cuando no sean ilegales. Sí, sabes. Sí, sí. A duras penas, solo tardamos como 5 minutos ya. ¿Cómo así, Carlos? Ah, te agarramos ahí, ¿qué eres ese? <ríe> ah, perro. ¿no? Te pillamos Ah, míralos ahí, están ahí Entonces no sigamos Pues... Bueno, sí Al estacionamiento, ¿no? Eh, cuál? Al de la poli No al público, okay. sino al otro Nos metemos y sacamos los kits de una Listo wow, Qué Vamos, Rápido, rápido, rápido. Dentro de comisarías hay quitar la máscara lista para evitar problemas con esta gente. Pero bien adentro, va a por fuera. A ver... Y tengo una máscara retirar objeto uy marica bueno voy a, voy a sacar dos kits de reparación listo Vamos. este señor estaba cagando en la cosa del perro no ayer estábamos trabajando como soy de bueno ay que bien, y nos hicieron Parece que bien, que bien. Tú eres de la UNP, yo trabajé ahí, bro. a ver, usar. Ay, ay, ay. ¿Ya tienen los kits? Sí, sí. Está rato. Bala, bala. ¿Dónde? Acá atrás. También en comisaría. No, cáigale, cáigale, rápido. Sí, maricos se aburren demasiado. Y lo peor es que no toman medidas. Venga, ese entorno de que fue. Uy, toca ir a ese. Ya lo taché. Sí, toca ir a ese, toca ir a ese. ay dios ¿qué pasó? voy Bugatti! ¿por qué? no sé está saltando como loco cañas Espera, espera, cañas voy Bugatti! voy bugati sigue, sigue por ahí, eso, eso justamente el, el tirador va bugati está disparando al aire el culo de loco como así me disparan el él? <ríe> si sí, marica porque va disparando al aire se no, le perdió bueno, pucha no es torta justo se buguea Ay todo ya se me quitó lo bugat y ya está Parse eran de blanco, ¿cierto? Sí. ¿Para dónde habrán cogido? No, es que se el problema de las camionetas. No, y con esa moto. No maricas, esas motos están rotísimas, eso no las alcanza a nadie. Uf, más Y sí, maricas, ¿qué es eso? O sea. Pues los, o sea, yo por ejemplo a mí me gusta ver mucho a.. a, ¿a quién, a, a Falex. Yo veo a Falex y veo bloqueadas y normal, pero es que yo nunca estoy para, para estar pendiente de lo que está haciendo. Y cuando me lo encuentro, o sea, súper normal Marica, no vamos a varar Uy, ojalá vale, llegue el ladrón a recargar gasolina <risa> Oigan, <Bueno, no. risa> Ay, marica, no tengo dinero No, cañas Oh, no Oh, no pues bueno, yo tengo un galón de gasolina, sin no esto. Me hagas alguien De hecho. Sí, cuando Conduzco un rato. No me voy a conocer Ah, no. No la tengo, no la tengo. No, papi, entonces nos baramos. Si, gimbarada. barada. Es que no tengo dinero y acá no. Ay, de pronto en la... En la que en la... la tienda de armas hay cajero. Ay, qué bien, cañitas, salvaste la patria. Ah, ya pa' donde es eso. Ya lo marco. Ádale. Marica, están por el viadero, por todos lados. <risa> ah, Entonces, necesito... están dando bala. Necesito que usted quite ese cosito. ¿Cuál cosito? Tu marca, su marca. Me deja mi colocar marcas. Ya está. calmamos las cosas. Vamos al miadero. Copy. Ay, burro. Vamos al reporte. Métale, métale, cañas, métale macana. Marica, pero es que se parece un tiro solo marcas de disparos por todos lados. Porque son entornos, bro, o sea, no. O sea, tú disparas y alguien sabe de dónde vino el disparo y inmediatamente llama a la policía. Por eso se informa. Marica, y acá hay tres tombos moridos. ¿Abajo o qué? No, no, no Le llega Zura Ay, no hay suras, es que chingo Oye, allá hay un policía ¿Qué? Abajo Dos policías Recoja, recoja. Ah, no, no me no, no, no, no, no, no, no... Oficial. Tiran <parece> debajo. Eh, sí, a los. Sí, hay otros oficiales. Para ser sí, tirados sí. en el suelo en no, otra esquina. Sí. Vamos a llevarnos a, a los buscar sí. otro hombre ahí. Sí, ahí sí. Bien, sí, muchachos, si algo cae en algún lugar... Ya, pero dos manes ¿A dónde? ¿A dónde? En el último día es 20. ¿Perro? A ver. Caña, caña sí si hice, si hice la moto, la moto, la blanca. ¿No? ¿Qué pasó? No, dónde cogió? Voy por la izquierda, voy por la izquierda. La otra izquierda. Bueno, dale, dale, dale. F maternafales, estos están viendo muchos gofros ¿Te ha hecho izquierda? La izquierda? Izquierda, izquierda anita camioneta Yo no te miento Tú sí me mientes a veces Voy por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda, caña la otra izquierda Sigue <risa> derecho Mejor dicho, vamos a mecánicos acá lo metemos? Sí, sí, y vamos a ver Pronto, de casualidad, está lo motico cañas pero pues... En, en mecánicos, ¿no? O sea, acá no <ríe> esa fila de tan peleando ahí. No, no, no, pero no te metas. ¿Para qué te metes? Solo es ver. Ya no está. Eh, sí, solo me no tengo. Sí, parece, eso hace que la gente se vaya. Uy, se vería un hombre batiendo un carro que está matando a todo el mundo. Vamos a ver, a ver. Uy, cómo, hay un man que está matando a todo el mundo. Mira, míralo. Ah, oh, no, no, ese no es. Ese no es, ese no es, ese no es. Cómo. Creo que es ahí. Pasa de largo, pasa de largo Ay, marica, ese es, man, no es de los BNP Ey, Julián, que ves ya se rojito ¡Pillaste, no, pillaste, bien, pillaste! Ayúdame. ¡De la moto, de la moto! Sí, sí, sí, sí, sí, sí. corre, sí ¿Dónde cogió? No sé, voy. no ah Ay, Puta vida Bien, Julián, ahí vamos a ver, todavía con ese man. Marica y los URES no trabaja <ríe> Esa hijo de perra moto todavía ahí. Diga así, como de No, Ay, yo necesito retirar plata. Cajero, nos vamos al DGC. Y mira, mira, mira. mira es esta manda, manda el 10-20 pero pues quieto 10-20 moto pendiente cañas a nombre de quién está a la final no supimos quién es él. en todo caso estábamos siguiendo un man que estaba vinculado a un asesinato Y nada, el man dejó no, la moto y se fue Hay una por acá porque el pronto le hacen algo bueno sí, es sí. El bicho este, me el... acá. No fue nada, pero me está gustando esto pasa si es que chinga Sí, no, y con más gente, uff tiene que llegamos, están recolectando la información. hablamos, nos vemos mañana, listo, parcerito, todo bien. Uy, ¿ese, ese médico, ese mecánico rápido, o lo desaparecieron. Ah, ya lo ya. Y se supo quién fue. Perfecto, tomar Ah, comandos. Oye, eh, aquí me dicen que al man que. Estábamos siguiendo? Sí. que, es que mató a un montón de gente y que lo mandaron para el Choco. ¿Qué pedo? Sí, que, es que mató a media ciudad. Cata me está diciendo que justo se encontró con César. Ja, ¿y qué le dijo? Vamos, Más molesta, acá tomo momentito. Ese no es No, sí ¿Sabes quién es ese? ese? ¿Es el sí. ¿no? sí. Sí, 1, 200? sí. El disparo. ¿2200? Sí. 2200, hágale pues. Eh, ¿cuál es su numerito de bolsillo? 90. Listo. está. Dele a los oficiales también. <risa> Epa. ¿Qué? No sé. Además, si sí sabe vender hola. <ríe> ¿Por qué? los que estoy con hambre, se me, acercaron con, se me acercaron con hambre. Oye, bien No, no sí, todo... con hambre tenemos unas ben. preguntitas, caballero. ¿Están procesando en celdas una persona? Sí. Eh, pero no aparece creado en la base de datos ni nada. ¿Ustedes pueden ir a verificar la identidad? Ah, del yo quiero hacer acá Listo, un de una. Por favor en celdas. Listo. No, a Vale, gracias. Pues, eh, afirma. Viene por correo <risa> <risa> y encontré ahora, señor. Ahora viene por ah, <risa> más. Ah, sí, hágale, hijo. Eh, me pues puede si eh, potrito. A todos, a todos. Falta la chica y falta el muchacho. Gracias a ver si sí. este general es una chica. Ah, y los oripos se me acuerdo. Que se la gastan todo eso. ¿Qué, ¿Qué está pasando? Sí, pues no, nos faltaba el 1000. Uy, uy, uy. Voy a ir a guardar el vale carro de la casa de enseñanza. Eh... Ese carro casi ahí. No, no, no. Guárdalo. A ver, su número Ay, es el número 76. Uy, 2200. Uy, uy ¿qué le dio? Dios <risa> Se murió ese A ver. Uy Ey, compi Pero eh, no, limados, la moto no, no, no, puede ser No, no, no, no es esta No es esa Es la, la bendita blanca uh, Casi Eh, perra vida Oye, eh, que pasemos a celdas Que... Eh... ya hay un detenido que... No, sale en base de datos Ah, vale, vale, vale, vamos da Igual, toca con capucha, ¿no? Sí Copy okay. Oh, eh, sí, o oh, no sé. Sí, solo andas no, tú con medias un Bueno, es como está, compañero. Eh, ahí está el sujeto que pues gustó que ustedes me ayuden a verificar en los sucesos, ¿cierto? Porque pues a la hora la verdad, eh, si yo le reviso no tiene antecedentes. Sí, no, te, no tiene antecedentes, no tiene eso, entonces pues ya necesito no, que se ok. me. Eh, me, recibe, me confirma cuál, por qué está acá este señor. Lo que pasa es que hubo hace poco un tiroteo contra, no, eh, contra los oficiales, no, ¿sí? No, Con una moto implicada y demás. Y él se encontraba cerca de todo ese tiroteo, ¿cierto? Pero desde el principio él está diciendo que él estaba ahí en ese momento y pues obviamente fue abatido, pero pues él está diciendo que no fue abatido por el, o sea, por el tiroteo con nosotros, sino desde antes. Yo ya revisé en la base de datos, no tiene antecedentes y lo que él tiene encima tampoco es ilegal. Entonces, pues por eso necesito la ayuda de ustedes para me confirma me dónde fue el tiroteo. El tiroteo fue cerca a a la ya recuerdo el la posada. Pues yo les puedo decir señores... En donde, en donde yo, mi última vez que cerré los ojitos era cerca de mecánicos. Por ahí se. Mecánicos Compañero, me, me escucha? ¿Se escucha, señor. Sí, sí, sí, por favor, manos arriba y cuando trabaja la pared lista le Abre la, la, la celda. Se cayó qué pena. Puede aislarse. Me permite, por favor, su DNI de San eh Bueno, lo del mod. Lo que es mod y VIP, eh, lo voy a empezar a. Desde el mes que viene. Confirmo, trabajan? Eh, a las personas que estén cómo? más activas y más conectadas, ¿vale? yo soy paramédico, señor. Ahí lo voy teniendo en cuenta para y mídico, pues mídico, voy sí. dando el mod y el VIP compa, para que estés ahí pendiente. Dame, por favor, no me mentí como por, por, por, por, por la pared. Vamos a verificar las cartas. Ah, este, es que tipo, ya todo este tipo ya me lo encontraba unas 800.000 mil veces. Este es, no, es, es el Andrés Ramírez, no ¿de acuerdo? La la ah, misma, ya no sé la quién es. Sí, ya sé quién es. Que nos dijo que trabajaba en la UNPA. Sí. En la perdón, seguridad del alcalde. Sí. Una pregunta, Andrés. ¿Tú no conoces a la alcalde? al alcalde? Creo que sí. Lo conoces, qué tanto lo conoces. Muy bien. ¿Has trabajado con él? Sí. ¿Hace cuánto trabajaste con él? Hace más o menos dos días. ¿Dos días? ¿Por sí. qué te sí? anunciaste? Porque okay. la verdad necesitaba. ¿Eh? que andamos que que bien o qué? Okay. el trabajo no me daba mucho y me metía a sura que suras que necesitaban suras. Sí, pero a Paulino yo lo conozco desde hace rato. No, no, no, no. De ahí, eh, eh, mira, naredes. ¿no en el tiroteo, tú viste contar a todos con una, una moto blanca que yo tipo blanco? La no, no, no, no. Vea, pues yo lo último que recuerdo, yo estaba ahí saliendo de mecánico, ¿cierto? Vale. Moto, y unos señores me comenzaron a perseguir, dos de negro, en una moto. De negro, tipos de negro, una moto. Sí. ¿Cuál como... sí, me... botan... me... era la moto? ¿Cuál era la moto? Mira, negro también, no, nunca, de negro. Ah, ¿cómo? ¿Cuál? No, iba... nunca, de negro, nunca, de negro. Vale, excelente. ¿Por qué nunca digo porque ya metí en la moto. Eh, eh no ¿verdad de todos esos tipos? ¿Una no máscara? ¿O, más más más más o tono de sí. piel, de piel en específico? Sí, por favor? Era... No, es que quedan no, con guantes. Y usaban una máscara así, que negra, pero no era Vale, listo. Sino que era todo cubierto. Listo Andrés, excelente, ¿vale? Vale. Cuidado con todo. Ya te elimina, por favor contra la pared, ya te decimos cuando mirar. No sé, ese man no, no se me hace sí, confianza. No Listo, le sus derechos, le dieron todo. Listo. Yo ya voy a hablar con los oficiales alemanes, listo, tranquilo. Listo. Encuentré 8, 8, 8 segundos, segundos y mira, ya nuevamente. Listo, desde ya. la no. Oficial, venga un momento. Dice que cierra la puerta, eso suena como a. Ese tipo ya lo hemos cogido antes, lo cogimos, ya lo hemos cogido antes, por los lados ¿Sí? de la fonda, exactamente, sí. Más de una vez, y este señor eh, es un tipo raro, o no ha quién está trabajando, pero está comida de trabajo muy rápido, eso es lo que me preocupa. Sí, porque ya okay. nos había dicho que andaba con el alcalde, sí. Okay. Eh, este señor al parecer puede tener todos los papeles de día, pero aún bueno, así puede estar utilizando todas las maneras de un correo. Sí, señor. La señoría, no, no hemos dado, no hemos dado si sí, está haciendo estos datos listos, pero siempre estamos, o sea, ocurre un acto y él siempre está. Ok. Eh, ya lo vamos a mantener en nuestra base de datos y ya tenerlo fichado. Ok. Ok. Eh. No ya, pues por ahora, o sea que pague la condena que desde esos momentos. Y listo, pues, sea, ya dejarlo ir, porque no, no tenemos las pruebas suficientes para mi criminal, ¿Lo de algo, de Ok, entonces lo normal que sería de ese caso, le puedo retirar el arma y se le procesa la cárcel y demás, ¿verdad? O se le presenta servicio comunitario por colaboración. Que le dé servicio, porque igual... Sí, sí. Dos le servicio comunitario. Sí. Listo. Listo, ¿Listo sí, señor. Listo, excelente. No, Muchísimas gracias. Eh, otra cosa, no, pregunta. Eh, señor, pues. ¿Me puedes explicar ¿tú? el procedimiento sí. que hicieron con él? ¿Lo trataron mal? ¿O, o en algún momento? No, o sea, cuando él se levantó, ¿cierto? Porque ahí estaba mi general, que, que, que, quien fue, que le brindó a él los primeros auxilios. Eh, lo que pasa es que no lo, te, no lo teníamos en la visual, ¿sí? Porque la persona que fue abatida en ese momento, eh, pues que sí nos estaba disparando a nosotros, había quedado más adelante, ¿sí? Yo no puedo esa era media de son... cañas. Oiga. Buenas, dígame. Haciendo lo posible Después para que salga, ¿listo? Una... Qué pena ¿Cómo no? Te te te recuerdo recuerdo. Después de la descripción no, escúchame Haciendo lo posible para que salga ya mismo, ¿listo? Bajo o la no. condición Que si usted hace algo más, algo delictivo Lo dejamos más tiempo, ¿listo? Blanca o sea, que Yo no hago nada de delictivo, yo salvo vidas ah, Listo Vale, eh, vale. De pronto lo O sea, aguantes un momento que ya está hablando ya con el oficial que la verdad, parcero, ya, ya, ya me tengo que ir a mimir, ¿me entiendes? Sí, ¿cuántos pues, meses llevas aquí? ¿En qué? Uy, ya llevo, pues a ver, ya le digo. Vale, vale, Liss, entiendo. Llevo... 10 meses ya. Bueno, entonces, aguante que va por la calle, Liz No, pues, de todas formas me metieron a la cárcel 10 meses. No Pues sí, sí, sí, en todo mejor, caso ahí hicimos sí, lo que pudimos el, y el servicio comunitario. Y le ayudó eh, mucho que no tenía antecedentes. Eh, rapido, Así fila. que en la juega, ¿no? Sí, entonces, muchas gracias, señor. Tu estás bien. Sí, por si llegamos, le habíamos que se salvo bien, para que me tomen aquí y No, hágale, hágale que llamo Jale, por la calle. Muchas casa. gracias. Y que cuídese mucho, hágale. Vamos no, a subir escaleras. Eh, Vamos, y me ayudas a quitarme el condón este de la cabeza, ok. <risa> Papi, pero ahora la puerta. El condón. <risa> no, parece es que de todas las máscaras chingos, esto es como la media. Uy, no, parece respete, weón. Es que me gustó mucho. Que nos marcamos en la zona. Ahí está. No, pero que chanda de ¿eh? camino está lo bien. Uy, parece sos feliz de ratón. Uy, ¿qué pasó ahí? Mucha gente en una sola calle. <ríe> ah, este no es el rol, hijo de puta. <ríe> Uy. Nos <ríe> Así me la mamá. Vamos a molestar acá tu momentico. Voy a ir mal. Hola. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bien, bien. Tenía ganas de escuchar voz tus... Dios mío. Adiós ¿Qué pasó? Soy con Johnny Ah, lo siento Vale, chao Muy, muy gracioso, ajá ¿Ah? No, no sabía, lo siento de verdad, no sabía Vale, cuídate Vale, bye ¿Qué pasó? Y me digo yo, eh, ¿cómo estás? y <ríe> tengo ganas de escuchar tu voz <ríe> Ay, Muy chistoso, ¿no? Estoy con Johnny. Yo, ah, bueno. Johnny? No, menos ah, mal no escucho el Johnny. Es que algún enfermo que necesita atención de ganañas. <risa> okay, no, ¿Qué clase enfermo? de enfermo? Ay, venga, venga, venga, venga, póngase aquí adelante. Bájate, bájate. Vea esta, vea esta, me pongo esta. que cae igualito, Valencia. ¿Cuál es el casco ese? No sabes. El 98, ese. El Ay, ah, no tengo plata. No, no Ay, venta de drogas, pofa. Como así que no tiene plata y ahí viene con eso, ¿no? No, se me queda, pero no se me guarda. ¿A qué vamos? ¿A la de coca? Uy, se ha comido y que... Habla no, del robo. Ah. El Falex. No puedes hablar vos con él, ¿no? Ah, pero ese maricano responde el celular. y la motico ah eh. ya tengamos una pincha llanto Deténgase, deténgase. Alto, señor, alto, alto, alto. Rápido, rápido, rápido, suba, súbase, se nos está haciendo pobre gaming. Sí, porque está disparando desde la moto, ¿no? Mhm. Uh Antonio. -huh. Que si me vuelvo no a hacer la misma, le voy a sacar el fusil y le voy a dar con él Bueno marica, nosotros tenemos que dar ejemplo No, pero hay para que haga ticket Para que pelee que con justificación Creo que lo alcanza a pinchar al perro Ahora metió este. Disparale, disparale, dispara. Caña. Lo siento, no lo No mames, caña. Ay, el teléfono. Pues, marica, pero no teníamos a tiro, huevón. Ay, Quién sea, hay que pillarle el Marica, ya. Ah, cañas. <ríe> lo siento. Marica, lo teníamos. Yo cañas ca... ¿Y usted qué? qué, qué? No, marica. Y quietico ah, que falla mira lo mira lo coño toma los api puta ¡Ahí te vas! No estoy muerto Sí, estás muerto uh -huh. ¿Cómo me salió? No, pero el, el idiota se fue ¿Cómo? Se fue, sí ¿Se salió? Sí Pues ahí tiene que reaparecer eh, Marica, ¿cómo me salvo el carro? Eh, no, no eh. hay fue Listo ya, uy. ¿Ya? Sí. Voy oh, a esperar un segundo. hoy se nos pincho carrito. que se manda el 10-20 eh, eh lo de lo de eh, texto, la policía eh, eh, barra policía y el texto policía barra policía, texto texto maricado o sea, barra policía y escribes lo que vas a decir ah, pendejo, ya, sí. 70, 69 No lo puede ver 12 y 38 ¿Cuándo salió y quién no salió? Ah, y veamos la moto. Aguante, me le tomo fotico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Venga, aquí está oh, mi sí, amigo. Mira, <risa> no, ni chimba. Dale, ahí está mi compa. ¿Qué le pasó? Eh, un impacto de bala en el pecho. ¿Me alcanzas a ver el... El ID El ID no sé cómo se llama Ah no No pues... Ahí está la um, GoPro Pues sí Y si se se desconectó de una vez ah, ¿Le hago está o y ¿no? Sí, yo estoy en vivo todavía Ah, sí, Marika, la ticket de una Copy No me dio, ¿Está? Ah, de puta, soy ¿Ya? Un ah, No había visto no. el sí, tendría, tendría, sí. no, no, tendría. Tiene que, que pegarle unas cachetadas no. ahí, sí. Marica, es un imbécil, yo no me a ah, fijado. De puta. <risa> el médico y ayudándome yo como un pendejo sin leer el vídeo. Y no va a sacar la bola señora <risa> hey, son las que son las 2 y 41 ok No sé cuánto tiempo llevo aquí dando vueltas Bueno, tiquesazo, ¿Pero lo hago ya o cuando finalice? No, cuando finalices. Ah, ok. Terminemos roll. Copy. Ay, marica, ya. Uy, Dios mío. Me duele mucho el pecho, señorita. Sí, sí, estoy bien. Madre, me desmayé muy fácil. Muchas gracias doctora. ¿Cuál es su nombre? Muchas gracias Jimena. Listo, hasta luego. ¿Está que no aparece? No, no le hice el chequeo. Hay que tomarle la foto. Espera, que no aparece ninguna placa. No, no, que que tomarle no, no, no, no, no, no. fotos Yo no veo nada ¿Y este qué? Señor, ¿qué es... ¿Qué sí, buenas eh, está ahí, muchacho? ¿Qué pasó? Ya, sí. ya, ya vinieron a atendernos, señor ah... Muchas gracias Hágale, todo bien Ah, pida un mecánico Ah, te voy a pedir un mecánico ah. <ríe> Un mecánico Shintaxi <ríe> Mecánico, por favor Ah... 760 m Y averiguamos de quién es esta moto, ¿no? Con el mecánico Eso se puede, ¿no? pues que tengo una base de datos de venta de